Hay golpes de la vida que no se pueden olvidar. El tiempo me ha pasado por todas partes. Tengo en el cuerpo sus cicatrices.